Yo creo que a todos les ha pasado que la chica que les gusta tiene un novio un novio casi formal o francamente formal un novio que ella no quiere dejar o que quiere mucho o que está apasionada por él pero nosotros estamos más apasionados por ella que ella por el novio supone, suponemos así Yo soy Ricardo Domínguez este es su canal de Estilocracia. Y en esta cápsula queremos eh, darles algunas recomendaciones para sugerirles a las chicas que dejen a su novio. Para darles unas razones válidas, concretas, firmes, fuertes. Para convencerlas de que dejen a su novio lo cambien por nosotros. Que es la intención. Vamos a ver qué les parece a ustedes. Y queremos desde luego conocer su opinión, porque ustedes pueden saber mucho más que nosotros. Yo dejé de tener novios hace 200 años, de manera que ustedes han de saber mucho más que yo al respecto. Pero esto que he leído, creo que nos va a servir a todos. Vamos a escucharlo. Estilo Catarse ustedes, muy bienvenidos. Amigos, existe un viejo proverbio que dicta así. En la guerra y en el amor, todo se vale. Y que quede claro. El amor no es para los débiles o para aquellos carentes de voluntad. El amor no es un juego donde existan reglas preescritas y si tú estás perdidamente enamorado de una dama, aférrate a este proverbio y a nuestros consejos. No intentamos alentarte a ser el villano del cuento y ni mucho menos a ser un patán, pero hay veces que la chica de la que estamos enamorados está atada a alguien que la maltrata y no la valora y podríamos entonces quedarnos con ella. Aquí te daremos algunas herramientas que te podrían ser útiles para este efecto. Conoce a tu rival. Escucha a ella hablar de él. Pon atención a los defectos que ella ve en él y sopesa si realmente es la mujer que tú quieres y si tú no incurrirías en los mismos defectos que incurre el otro. Vuélvete en su paño de lágrimas. Hay un viejo proverbio chino que dice que un corazón roto es más fácil de robar, pero nosotros no queremos que robes, sino que te lo ganes. Aprovecha la confianza, sé siempre empático y comprensivo. No seas directo, ni ataques frontalmente porque eso podría molestarla y estás atacando a su pareja. Mejor hazlo parecer aburrido. Todo podría estar asegurado si en efecto su novio no es alguien con sentido del humor o carismático. Pues si es así, solo es necesario que derroches todo tu encanto imprevisto y humorístico. Las mujeres siempre los prefieren con buen sentido del humor más que con un buen rostro. Ofrécele algo diferente. Si ella y su novio llevan mucho tiempo, ten por seguro que su relación está plagada de rutinas y que a ella le podrían ya parecer muy aburridas. Toma la oportunidad y ofrécele algo totalmente diferente a lo que ya está acostumbrada a hacer con su novio. Gracias a ello llamará su atención. Hazle saber que estás ahí para quererla y ofrecerle lo que su novio no puede o no quiere ofrecerle. Y sé su alma gemela. Pregúntale sus gustos y preferencias para que puedas ser realmente empático con ella. La conexión por gustos puede hacer que tengas más de qué hablar. Descubre si son o no afines y si lo son ya tendrás parte de la carrera ganada, pero no te confíes. Estos son los consejos para que la dama de tus sueños termine con su novio y se haga novia de ti. Sin embargo, estilócrata, ten en cuenta que un caballero siempre acepta la derrota dignamente y que si ella está bien con su pareja, tú debes comportarte como un caballero y no insistir. Si estos consejos no funcionan, desiste. Termina y gloria en la derrota. Si el video te gustó,